¡Vamos a tener un concurso de baile entre el profesor Azrael Romero Salinas y el brujo Yamal! ¡Y a quien pierda le explotará una bomba! ¡Así es! en va, esta esquina va, va, va, va, tenemos te al brujo Yamal! ¡Y dinos mi querido Yamal! ¿que ¿En qué Dios crees? Yo creo que es un Cristo, en Jesucristo En muerte. Y en Buda, y en la Virgen María, y en el ratón de los dientes. ¡Empieza el concurso de bailes! Muy bien, ahora vamos con el profesor. Por favor, profesor, cuéntenos entre Dios cree y después baile. Bueno, existen muchos dioses, pero yo soy el más poderoso, porque yo soy el magnate del universo. El más poderoso de todos los tiempos. Y ahora sí empezaré a bailar.